Buenas tardes Javier. Buenas tardes, espérate que me has bien, así. Pues un placer verte otra vez, ¿cómo estás? Igualmente, ¿tú qué tal? Bien, aquí acostumbrado ya a estar en casa ya parece que cuesta salir a la calle. Sí, sí, el, el síndrome ese del nido, ¿no? De Que estamos mejor aquí parados y confinados que, que ahí fuera con todo el ajetreo que ya vuelve, que es verdad que nos gustaría, por lo menos yo soy de los que piensa que mmm, nos gustaría que volviera a una normalidad más tranquila, más calmada, menos ajetreada, menos acelerada, menos consumista y menos eh, urgente que la que teníamos, ¿no? Uh -huh. Decía Isaac Rosa, ¿no? Que no es el síndrome del nido, sino el no querer volver a la vida de mierda que tenemos. Sí, sí, sí, tiene muchísima razón. Yo creo que Isaac ahí lo clavó y en, en mi caso... Yo soy un afortunado y tengo la suerte de trabajar en lo que quiero y además con la recompensa de tener oyentes, de tener un gran equipo y demás, no puedo decir que, que tengo una vida de mierda, para nada. y mucha gente que tiene una realidad muchísimo más dura, pero entiendo que es verdad que hay mucha gente que tenía trabajos muy precarios, con muy pocas horas de descanso, con una conciliación complicadísima, con hijos, familia, hipoteca, eh, mil horas de trabajo y así pues nadie quiere vivir. Entonces, efectivamente, dice, bueno, por lo menos mientras estaba en casa, estaba con mi pareja, estaba con mis hijos, podía atenderlos podía tener una vida y ahora vuelvo a la mierda de antes. Yo entiendo que quizá deberíamos, una de las lecciones que deberíamos intentar aprender es aplicar algo del teletrabajo, si es que se puede, y aplicar algo de los cuidados que, que estos días, mejor o peor, se han podido llevar a cabo que durante la vida que teníamos antes del coronavirus no podíamos. Efectivamente. No he presentado, no hace falta presentar a Javier, Javier Gallego Crudo, un directo con, con Cuarto Poder, director de Carne Cruda. Has hecho una mención a, a que tienes la suerte de dedicarte a, a lo que quieres. Yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido hacer radio en el confinamiento? ¿Cómo, ¿Cómo habéis, desde Carne Cruda, asumido este reto? Bueno, nosotros yo creo que veníamos aprendidos de antes, porque como no tenemos emisora, eh, hemos. Ser ideado muchos medios para teletrabajar desde hace tiempo, es decir, no tenemos los eh, típicos sistemas coordinados que tienen las emisoras, con lo cual eh, todo está allí en donde está la radio, sino que nosotros ya hace tiempo que utilizamos las aplicaciones gratuitas que están a disposición de cualquiera, no, desde Dropbox hasta el Drive y otra serie de instrumentos que permiten eh, trabajar en línea aunque no estés en el mismo sitio. O sea que nosotros ya veníamos trabajando así tanto los guiones como los audios, los sonidos que utilizamos en el programa. Entonces, para nosotros no fue tan dramático en ese sentido. Y lo que hicimos fue que el único que iba al estudio para poder seguir haciendo el programa con un, digamos, sonido profesional, era yo, con la técnica, que estaba al otro lado de, del cristal, con lo cual, digamos, que la distancia se mantenía, y el resto del equipo sí teletrabajando, como habéis hecho todos, a través de las teleconferencias, eh, lo cual a veces es cierto que eh, puede aligerar ciertos procesos, pero también es muy cansado, sobre todo cuando estás hablando de un equipo grande, habréis tenido reuniones de trabajo en las que, entre que uno se interrumpe, al otro le falla la conexión, eh, espera que aquí no tengo bien el wifi, me muevo a la otra habitación, no se te oye bien, ¿qué has dicho? Resulta a veces agotador el teletrabajo y sobre todo las telereuniones. Nosotros, además, yo creo que por el cansancio acumulado, en estos tres meses en los que multiplicamos el número de programas y el número de horas, pasamos de hacer tres programas a la semana, a hacer cinco, y no solo de una hora, hora y cuarto, como hacíamos sino de una hora y media o dos horas, pues por ese agotamiento, al final yo recuerdo las últimas reuniones de teletrabajo como una especie de deambular de fantasmas. <risa> Cada uno agotado al otro lado de la pantalla diciendo que hable alguien porque ya no podemos nada. En fin, eh, ha sido no tan traumático como supongo ha sido para otras personas, porque ya veníamos, como te decía, acostumbrados por nuestras propias circunstancias. Y lo que sí ha sido más duro es tener a veces que cerrar temas y trabajar sin poder ir al, al, al lugar de los hechos. ¿no? Si tener que hacerlo todo telefónicamente, eh, tener que comprobar un montón de información, porque además era ingente la cantidad de información que el coronavirus produce, y tener que hacerlo todo telefónicamente, eh, también yo creo que ha sido un reto para todos los periodistas, no solo para nosotros, evidentemente. Pero en nuestro caso, la radio que además requiere de, del sonido, bueno, hemos tirado bien porque ahora hay un montón de eso, plataformas que permiten eh, hacer radio desde tu casa sin ningún problema. Y luego el teléfono, que siempre es muy socorrido. La radio ha sido un, tele, un, un medio que ha, que ha tirado del teléfono de toda la vida. De hecho, yo siempre digo que es la primera y la más urgente red social porque tú ocurría algo y había alguien al otro lado del teléfono que te lo podía contar de manera inmediata, no hacía falta enviar a las cámaras o enviar al reportero, ¿no? Y bueno, yo creo que la radio tiene ciertas ventajas en ese sentido, las hemos aprovechado y por otro lado también ha sido, creo, un reto informativo para todos los periodistas, no solo para nosotros porque el coronavirus, eh, ha, yo creo que nos ha hecho mirar a toda nuestra vida, Se ha abarcado todos los aspectos económico, social, sanitario, político, humano, filosófico de nuestra existencia. Nos ha hecho pararnos y reflexionar y nos ha hecho, en el caso de los periodistas, pararnos y tener que mirar a todas las esquinas de la realidad porque todas estaban apeladas por lo que estaba sucediendo. En este sentido, ¿cuál ha sido la cobertura de estos programas que habéis hecho durante, durante la pandemia? ¿Qué más te ha gustado? ¿Qué historia es la que más... ¿crees que ha aportado a la sociedad de toda la que habéis contado? Nosotros, sobre todo, yo creo que hemos intentado dos cuestiones que creo que nos estaban eh, por lo menos tratando con la misma profundidad en los medios convencionales. Uno, las historias más humanas, es decir, si informamos de las residencias, no vamos solo a los datos de los muertos, a explicar la estructura, que también lo hemos hecho, de cómo funcionan las residencias en nuestro país, sino intentar hablar con celadores y celadoras, con sanitarias, eh, con los médicos, con las médicas, con los pacientes, evidentemente, con las familias. Hemos intentado, yo creo, en la medida de nuestras posibilidades, llegar al lado más humano, eso por un lado, y la segunda cuestión era calmar los ánimos, porque había, yo creo, no solo una crispación política, sino un dramatismo de la información poco apocalíptica que yo creo que encogía encogía el alma, ¿no? Entonces a veces enfrentarte a los medios de comunicación era casi aterrador. Yo tengo muchos amigos y amigas que llegado a cierto punto decían: mira, yo es que no puedo más, o sea, no puedo más con la información que veo en televisión, no puedo abrir un digital porque he hecho a temblar, pues ese conteo de, de víctimas, eh, ese enfrentamiento de la clase política, un, un cierto morbo en la información, ¿no? La búsqueda de pues esas noticias que yo creo que a veces generan un clic, pero no son tan importantes para nuestra vida, sino que se basan más en el morbo y la miseria. Nosotros hemos intentado huir de ese discurso y de hecho te lo digo porque son los oyentes los que nos lo han agradecido. Los que decían, bueno, a veces es un, no sé, eh, un lugar, un refugio de calma, sosiego para mirar con más distancia y a veces también con más profundidad a las historias que nos están sucediendo a todos porque también hemos hecho eh, historias de cuarentena de la gente que estaba en su casa. También hemos mirado lo que sentían y pensaban las sanitarias, los sanitarios, los médicos y médicas. Es decir, hemos intentado que, como además los programas eran tan largos, nos daba tiempo a todo. O sea, cinco programas de dos horas a la semana sin publicidad, eso es prácticamente como un magazine de cuatro horas de una radio convencional que tiene muchos cortes publicitarios. Entonces, yo, yo estoy... Estamos muy, la verdad, satisfechos y además... La respuesta de la audiencia lo demuestra, que creo que, bueno, se ha hecho un buen trabajo, eh, agotador, como te decía, pero hemos intentado otras miradas. También hemos hecho una mirada al mundo, hemos hecho pues programas eh, monográficos sobre cómo estaba afectando el coronavirus en distintos puntos del mundo y lo hemos hecho además con medios asociados o, o con medios amigos o cercanos, ¿no? pues desde 5W a, a La Marea... Eh, eh, podcast de, de radio en Latinoamérica como El Hilo Podcast y bueno pues también hemos intentado tirar de esos hilos ayudarnos de las sinergias para poder llegar a donde nosotros no podemos recuerdo eh, un programa que hicisteis con Santiago Albarrico que también colabora con cuarto con poder eh... Tengo la sensación, no sé si la compartes, Javier, que, que al principio de la, de la pandemia empezamos de alguna manera reflexionando mucho sobre, sobre el cambio de paradigma, sobre el cambio civilizatorio que suponía de repente estar todos encerrados en casa, ver un sistema económico que no es capaz de, de asumir este reto y cómo con el paso del tiempo todo esto se ha ido diluyendo y los políticos han llamado a la puerta y han empujado para coger el foco y decir oye, que estáis hablando demasiado de otras cosas que no soy yo. ¿Lo compartes? Sí, sí, y creo que eso es responsabilidad de también los periodistas, es nuestra responsabilidad, los medios de comunicación. Si ponemos demasiado el foco en ellos, yo creo que desenfocamos la realidad y, y por eso te, te contaba cuando me preguntabas de qué es lo que mmm, más te enorgullece de lo que habéis hecho, es precisamente intentar no desenfocarnos solo con, con la arena política y con ese circo que a veces es... Eh, el, la política de partidos Sino ir a otras políticas Que son la política cotidiana De las vidas De, de los barrios, de los vecinos De las redes de apoyo eh, Que yo creo que es fundamentalmente Lo que al final nos toca Más de cerca, es decir, lo que tenemos a, Al lado y esa reflexión de la que hablabas Es cierto y a mí me entristece Que de esos primeros días Incluso semanas en los que estábamos reflexionando Sobre cómo nos va a cambiar la vida eh, Qué podemos sacar de todo esto hemos pasado a, ¿qué ha dicho Vox? ¿Cómo le ha respondido el PP? ¿Qué dice el CIS de Tezanos? ¿Cómo está la coalición entre el PSOE y Podemos? Y en ese sentido eh, tenemos una gran responsabilidad, por no decir culpa a veces, los medios de comunicación si nos centramos solo en eso. Claro, los políticos viven de nosotros y nosotros de ellos, pero nosotros podemos vivir de mucho más, porque somos un servicio público y estamos, como dice su propio eh, nombre, al servicio del público. Y creo que debemos hacer un esfuerzo, bueno, yo creo que Cuarto Poder lo hace, creo que Carne Cruda lo hace, creo que el diario lo hace también en gran medida, La Marea, Infolibre, El Salto, eh, Cinco W, intentamos hacer otro periodismo con otro calado, otro ritmo, con otra mirada más larga y además también buscando otros frentes que no sean solo los del Congreso y las sedes de los partidos, pero estamos en ello, yo desgraciadamente sí pienso que hemos perdido ese foco inicial tan interesante, nosotros hicimos un programa con, con filósofos, con el propio Santiago Alba, con uh -huh. Marina Garcés y con Daniel Ignati, y ha sido uno de los programas más escuchados, fíjate, Sato. Uh -huh. eh, creo que la gente está ávida de reflexiones, de bueno, nos hemos parado, aunque nos cuesta mucho pararnos, pero nos han obligado a pararnos, y cómo queremos que sea el mundo a partir de ahora. Hay muchos que con un, yo creo, eh, realismo desesperanzado, piensan que no cambiaremos gran cosa. Es cierto que no veremos eh, una transmutación de los valores de aquí a mañana, pero sí pienso que hay personas a las que esto ha servido para eh, detenerse a mirar su propia vida y lo que quiere hacer en la sociedad, como ha pasado en otras crisis, que te resitúan, ¿no? como bien dice el disco de Nacho Vega. ¿no? Esto es una resituación para muchas personas y yo tiendo a ser realista pero esperanzado, es decir, no veremos un gigantesco cambio, pero sí creo que hay nuevas normalidades que se están afrontando y gente que ha dicho, mira, yo no voy a volver a lo de antes, o voy a intentar por lo menos que en mi entorno no sea así. Y me he dado cuenta de que lo público es eh, fundamental, que en lo colectivo somos más fuertes, que hay que defender la sanidad y la educación, eh, que no podemos seguir a este ritmo devorando el planeta y acabando con sus recursos porque acabamos también nosotros incluidos en esa destrucción y devastación que estamos haciendo de este globo. ¿no? Entonces, eh, creo que hay también una reflexión sobre la economía, sobre qué podemos hacer a partir de ahora, no podemos seguir con ese turismo absolutamente arrasador, eh, aunque por supuesto las fuerzas liberales y neoliberales van a volver, y ya lo están haciendo, al ladrillo y al turismo barato como la solución rápida para obtener votos, Creo que hay mucha gente que ha dicho, eh, vamos a plantarnos un momento y a ver si de esta aprendemos algo. Primero, que también hay que apoyar la ciencia, que hay que apoyar la investigación en este país, que siempre vamos a la cola de Europa. Eh, es el momento de que más que quejarnos, porque no lo hacen, empezar a hacerlo. Los que pensemos que es un momento también de reconcienciar a la sociedad y los que encima tenemos un altavoz para hacerlo y un medio de comunicación... Debemos insistir en ello, no decir, ah, ya, ya están, ya han vuelto a lo de siempre. Bueno, ellos habrán vuelto a lo de siempre, pero nosotros no tenemos por qué volver con ellos. Has citado el turismo y ha sido curioso cómo ha acelerado todo. ¿eh? Eh, de, bueno, de repente ya no hay fases, casi. Momento, momento <risa> tópico del aplauso a los turistas llegando a Mallorca. Yo entiendo, vamos a ver, también hay que entenderlo en su contexto, que hay mucha gente cuyos puestos de trabajo dependen del turismo y, evidentemente, un parón de la fuente principal de ingresos de España, especialmente en los meses de primavera y verano, es una debacle para sus economías eh, caseras, ¿no? Y que pues, ese aplauso no es tanto a los alemanes que llegan como a la reactivación de su propia economía y a, digamos, que están agarrándose, yo creo, al neumático salvavidas, ¿no? Pero sí que creo que deberíamos hacer una reflexión más larga respecto al turismo como centro eh, único de la economía española. Creo que tenemos otros potenciales, tenemos científicos muy potentes que están haciendo buena ciencia con muy pocos medios, se podría aprovechar mucho más. Creo que por las condiciones tanto geográficas como climatológicas podemos ser un puntal en la energía renovable. Lo hemos intentado ser en algunas fases anteriores, pero siempre las energéticas han vuelto a imponer su poderío y, y lo, lo hemos dejado en un segundo plano. Ahora sería el momento de retomarlo. Tenemos mucho sol, tenemos mucha agua, tenemos mucha costa, tenemos una meseta muy ventosa. Es decir, podemos sacarle mucho rédito a eso en un momento en el que además las energías fósiles están en decadencia, se están agotando y además están agotando al planeta. Así que creo que por ahí podríamos apostar. Hicimos un programa también de economía sobre el modelo económico que podríamos afrontar precisamente ante el cierre de plantas como la de Alcoa o la de Nissan. Y, pues, por ejemplo, España tiene una posición geoestratégica interesante porque es lugar de paso hacia Europa de muchos de los barcos que vienen cargados de material. Se podrían hacer grandes plantas de ensamblaje. En España, nos contaba un economista... Uh -huh. Que nos diera un valor añadido como, como país Es decir, si ya les damos montado Y no tienen que montarlo los países Todas las piezas que les llegan de distintos puntos España es un lugar de entrada Pues, por ejemplo, podríamos aprovechar estas plantas Que se están cerrando para intentar Reutilizarlas en este sentido Yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer No se harán todas, pero insistamos Insistamos y sigamos insistiendo Que es el momento de cambiar cosas uh -huh. Antes has hablado de, de, los, de los medios independientes, recito La Marea, El Salto, también el, el Diario, Cuarto Poder, Carne Cruda. Yo te quería preguntar, porque bueno, sois, sois un, un referente en la, en la radio independiente, cómo afrontáis una nueva crisis que se anuncia económica, todavía no sabemos los estragos que puede tener, y que seguramente en el, los modelos publicitarios, en, en el mapa de los medios de comunicación, generara cambios. ¿Cómo un medio independiente como, como Carne de Cruda afronta un, un, unos años inciertos que vuelven a llegar? Sí, pues precisamente nosotros, por lo menos en los meses de la pandemia, hemos demostrado que somos un modelo más fuerte que los que se supone son los modelos más fuertes, que son los grandes medios. Porque mientras la publicidad evidentemente ha remitido en muchos de esos medios y esos medios dependen de ella, nosotros que no dependemos de la publicidad de grandes marcas, ni estamos sujetos tampoco a la publicidad institucional de los gobiernos, sino que dependemos exclusivamente de nuestros oyentes, como tenemos una comunidad poderosa, activa y con mucha iniciativa, se han dado cuenta de que era el momento de arrimar el hombro. Y entonces hemos triplicado los ingresos en, en cada uno de los tres meses de, del estado de alarma. Yo no quiero echar las campanas al vuelo y les insisto a los oyentes, de esto existe porque hay gente que hace que exista. Y ahora mismo, pues el número de productores, que es como llamamos a los mecenas del programa, ha crecido considerablemente. Les pedimos al inicio de temporada mil más para hacerlo sostenible porque estábamos un poco al límite de nuestras posibilidades y no han sido mil, sino han sido dos mil. Y la mitad de ellos en esta pandemia. Así que también se demuestra que estos eh, modelos autónomos que funcionan al margen de las grandes cadenas también tienen esa fortaleza, la fortaleza de la colectividad, la fortaleza de la comunidad que hace que esos medios estén vivos. ¿no? En el diario.es ha pasado exactamente lo mismo. Han multiplicado considerablemente sus socios en estos días porque entendían que la publicidad, en este caso, o en nuestro caso, que, la per... que desaparecían, por ejemplo, las actuaciones que tenemos en teatros, las salidas que tenemos a otras eh, zonas de España para hacer programas en directo, desaparecían. Y además yo creo que han valorado el esfuerzo titánico que hemos hecho por seguir informando y hacerlo además de manera muy intensa. ¿no? Entonces, bueno, nos hemos visto muy, muy sorprendidos por la avalancha no solo de aportaciones económicas, sino de mensajes, de cariño. O sea, tenemos una pila de, de mails que yo voy leyendo y que los compañeros y compañeras van leyendo a lo largo de los programas también pues para que sepan que les escuchamos y porque yo creo que un programa que en realidad es una familia, que es una comunidad que se ha creado a lo largo de ya más de 10 años, pues le gusta escuchar. Yo lo dije en un, en un editorial del programa, no que al final la familia es la que se preocupa por ti, no la que te escribe a ver cómo estás. Y nosotros hemos vivido más que nunca la sensación de que somos una familia y de que los oyentes son la familia que nos cuidan. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas dinero? Te lo mando. ¿Necesitas apoyo eh, emocional? Te mando una carta. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis vosotros? Yo me encuentro de tal manera. Y también hemos hecho, claro, de altavoz, de esas voces que cada uno desde puntos, además, claro, lejanísimos en algunos casos de nuestro país y otros desde distintos puntos de la geografía española, que nos contaban su experiencia de, de esta pandemia que a todo el mundo nos ha trastocado. Y hacíamos de altavoz. Entonces yo creo que ha sido un momento muy bonito de patio de vecinos y vecinas Curiosamente hoy hemos hecho un programa sobre eso, sobre historias de vecindario, de gente que se ha conocido en la cuarentena y que ha desarrollado pues desde proyectos eh, artísticos hasta profundas amistades. Y nosotros en algún caso hemos intentado ser ese patio de vecinos y vecinas, ya que estábamos cada uno en nuestras casas, pues este es el hogar de todos vosotros. E incluso hemos descubierto que ellos son nuestro hogar. Nosotros que somos una, un programa de radio que no tiene emisora, porque no tenemos ninguna emisora que nos quiera emitir, Aparte de, por supuesto, esto tengo que decirlo, de una red de emisoras libres y comunitarias que emiten el programa, pero digamos que estamos huérfanos de esa emisora, hemos sido adoptados por los oyentes que ellos realmente son nuestra casa. Había una cuña de publicidad de una emisora convencional que decía, somos tu casa ahora, y yo quise darle la vuelta y decir, en nuestro caso no es exactamente así, en nuestro caso vosotros sois nuestro hogar. Y yo creo que eso es <risa> Genial. Estaba viniendo a la mente de cómo. Bueno, es que es, has dicho más de 10 años ya de historia de, de carne cruda, ¿no? ¿Qué ha pasado? Era un tío muy joven, Sato, ¿te acuerdas? Joder? Vaya, vaya. Nos hacemos mayores, sí, sí. Tenía, pues, estaba más joven, pues más de 10 años más joven. Tenía 33 o 34 años cuando empecé carne cruda y tengo 45. Y a veces uh -huh. ya cuando miro y me miro al espejo digo, madre de Dios, vas para arriba, colega. Bueno. Es ley de vida. Todavía, todavía queda, todavía queda. Venía, me, me recordaba tú el momento eh, en, en Radio 3, ¿no? Y te quería preguntar cómo ves ahora la, los medios de comunicación públicos. Ha habido un cambio de gobierno también, un, cómo, cómo, ¿cómo valoras la, la información de, de los medios públicos en estos momentos? Pues, eh, mira, yo creo que es también una asignatura pendiente del nuevo gobierno. Eh, se dieron pasos en la independencia de la radiotelevisión pública, estoy pensando sobre todo el, el ente nacional, uh -huh. pero creo que han sido insuficientes, es decir, se le devolvió una cierta autonomía al medio con profesionales de dentro que no estaban mediatizados por el partido político de turno de gobierno, algo que se había hecho en la etapa de Zapatero, que fue el primero en implementar una serie de medidas eh, legales que permitían esa separación de poderes, porque al final la radio y televisión pública no deja de ser un poder, es una enorme altavoz, pero que se perdió con Rajoy y el PSOE dio, yo creo, unos primeros pasos en la buena dirección, pero se ha detenido ese camino y creo que también Unidas Podemos es responsable de no avanzar en ese sentido. Sigue Rosa María Mateo, que estaba como presidenta temporal y esa temporalidad empieza a ser ya permanente. Y creo que es el momento de que haya una renovación en ese sentido y de que se tomen medidas legales para que de una vez por todas, y no pueda ser deshecho ni revertido por ningún otro gobierno, se consiga esa independencia soñada entre los medios públicos, no solo los nacionales, también los autonómicos y los gobiernos de turno. Porque el problema es que han sido siempre vicarios de quien gobernaba. Y además, quien gobernaba entendía que tenía ahí el mejor altavoz para vender sus políticas y hacer su proselitismo. Y eso se tiene que acabar en una democracia madura. Llevamos ya más de 40 años de democracia en funciones. Va siendo el momento de que esa democracia sea en acto efectiva en todos los sentidos. Y la información pública es esencial para eso. Quien no entienda que la información es uno de los pilares de la salud democrática de un país, y que si no existe la independencia tanto de los medios privados como de los medios públicos, no tendremos democracia, porque estará todo dirigido y teledirigido por los poderes fácticos, pues eh, no entiende lo que es una democracia. Y se puede conseguir esa independencia de los medios privados, por ejemplo, a través de la publicidad institucional, eh, que la que a veces ha sido utilizada de manera gratuita y graciosa por los gobiernos para controlar a los medios privados, en plan te doy o te quito en función de lo bien que me vienes. Y en el caso de la radio y la televisión públicas, eh, no hay más. Es decir, esto lo pagamos todos, los ciudadanos de todo el territorio nacional, todas las ideologías, todas las sensibilidades, y eso tiene que estar salvaguardado con la pluralidad de un medio en el, en el que el, el presidente y el gobierno que esté en Moncloa no pueda estar interviniendo. Y yo creo que se ha quedado el gobierno de coalición eh, a medio camino. Yo espero todavía. Entiendo que, claro, el gobierno de coalición empezó justo antes de la pandemia. Estaban, digamos, arrancando la legislatura cuando ha venido todo esto. Y el PSOE, que sí tuvo tiempo de hacerlo anteriormente, bueno, ha sido un gobierno pues eh, de una legislatura corta y luego un gobierno en funciones. Pero creo que no se puede dejar. Me temo, no obstante, exacto estando las cosas como están y en mitad de la recuperación de una crisis que va a durar pues unos cuantos años puede que lo dejen para más adelante, pero no deberían, no deberían porque insisto, la salud democrática de un país depende de la independencia de sus medios. Totalmente de acuerdo. La salud democrática del, del país, eh, ahora que estamos en una pandemia y nos hemos, nos hemos familiarizado mucho con términos médicos, con Sí. Con, somos una especie de, de médicos que podemos diagnosticar o que nos atrevemos a usar este lenguaje para diagnosticar cuál es la salud democrática del país. Estamos viendo unas cosas un, un tanto extrañas, ¿no? Yo es que creo que la salud democrática de España siempre ha sido renqueante. Es decir, vive momentos de recuperación y parece que sale del coma inducido, pero vuelve a las andadas. Es decir... Vamos, podemos hacer un análisis breve de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, eh, los letrados del Congreso eh, afirman que no se puede investigar al rey porque su inviolabilidad es permanente. Una interpretación aberrante de los artículos de la Constitución, el 56 y el 64, que hablan de la inviolabilidad del rey, que ya es una figura digamos, bastante incómoda en un marco legislativo democrático, pero, en fin, aceptando la perra gorda, eh, la inviolabilidad del rey no se refiere a cualquiera de sus actos. No a sus actos privados, evidentemente. El rey no puede matarte, violarte o robar. Eh, mm -hmm. Refiere, y está bien claro en la redacción de los artículos, a los actos como jefe de Estado, que además son refrendados por el poder ejecutivo o legislativo. Pero sigue habiendo ese blindaje a todo el sistema que se generó en la transición, eso que se ha llamado el régimen del 78, y vemos que en cuanto los pilares de ese templo se tambalean mínimamente, todos se movilizan para blindarlo y asentar bien. Y lo vemos en movimientos, en periódicos y en medios de comunicación. Lo vemos en cómo las fuerzas políticas de repente eh, se confabulan Uh, en una dirección. Por ejemplo, el PSOE vota contra la Comisión de Investigación con PP y Vox, sus archienemigos en toda esta crisis. Entonces, claro, eh, es verdad que hablamos de, bueno, eh, este es un gobierno de coalición el más a la izquierda de la democracia y yo creo que eso, eh, para quienes tenemos una mentalidad progresista y de izquierdas, es eh, una muy buena noticia, pero no lo es tanto ver que se siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? o que se siguen en la misma dirección. Un partido como el PSOE, que se llama Republicano, sigue defendiendo a capa y espada esa monarquía. Y cuando hablo de la monarquía, no me refiero solo a la institución, que evidentemente me parece que está muy denigrada y deteriorada, sino a lo que significa. O sea, ese deterioro de la corona es un deterioro también del resto de instituciones, porque al final también estamos viendo a guardias civiles fabricando... Eh, informes en contra del gobierno. Una jueza que entra en un juicio pantomima para intentar culpar al 8M que es el movimiento, el feminismo más importante que ha habido en los últimos años en España, eh, aprovechando la coyuntura de la crisis. Es decir, al final vemos que todas esas instituciones reaccionarias reaccionan para mantener el statu quo en cuanto hay cualquier mínimo movimiento. Y en el caso de la monarquía es muy representativa de ese sistema que no quiere moverse. Cuando los republicanos defendemos que llega una república no es tanto por la añoranza de esa república, de la bandera tricolor de los años 30 en España de hace un siglo. Es por una nueva república moderna en la que una institución tan retrógrada como la, como la monarquía, que no es votada, que es hereditaria, que va en contra de todo el ordenamiento de una democracia, que es totalmente arcaica y que además está podrida por cómo lo han utilizado quienes tenían detentaban eh, ese poder, pues representa toda la podredumbre de un sistema que hay que cambiarlo, que se viene intentando cambiar desde la crisis anterior, desde el 15M que empezó en el 2011, estamos ya en 2020, que poco a poco se ha cambiado porque un partido como Unidas Podemos ha conseguido llegar incluso al gobierno, pero que queda mucho por cambiar. Yo, no obstante, creo que estamos en una ocasión de un cambio posible. Es decir, yo no veo ahora tan lejana la caída de la monarquía. Las monarquías en España no han durado tanto. Después del absolutismo, a partir de ahí, digamos que ha sido una institución muy inestable. Y los borbones se han encargado ellos mismos de cargársela. Lo hizo Alfonso XIII y parece que Juan Carlos I le está dejando a su hijo Felipe una monarquía muy, muy envenenada, que no sé si será capaz de mantenerla. Y si cae esa monarquía, creo que caerán otros tótem, de, de ese, ese marco, que es la, la cultura de la transición. Y yo creo que se podrán afrontar a algunas reformas constituyentes esenciales que este país debería afrontar precisamente para tener una mejor salud democrática. Si queremos sacarle de ese coma inducido, que es eh, que no haya memoria histórica en este país, que haya una amnistía contra los asesinatos de un régimen dictatorial y genocida que los empresarios eh, máximos de IBEX 35 y alrededores tengan controlado el sistema político y el gobierno de este país. Eh, que una institución tan decadente como la monarquía siga representándonos dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo eso hay que reconstituirlo, hay que reformarlo o hay que tirarlo abajo para ese proceso constituyente que nos lleve realmente a una democracia. Que yo creo que ya esa excusa de... Mmm, todavía no es el momento porque las fuerzas retrógradas del pasado no nos dejan avanzar. Cuarenta y pico años después ya no vale. Yo nací en el año que murió el dictador, o sea, y tengo cuarenta y cinco. Han pasado cuarenta y cinco años de la muerte de Franco, cuarenta y cuatro, vamos para cuarenta y cinco en los próximos meses. Creo que es el momento perfectamente para que podamos afrontar, de hecho, unas reformas que puedan permitir el encaje de esa pluralidad nacional que están desencajadas hasta ahora mismo. Es decir, creo que tenemos un pastel muy grande, no es ahora el momento en plena pandemia y en plena crisis económica de hacerlo, pero sí se van deteriorando con esa crisis de antes y con la crisis de ahora esas eh, estructuras que ya venían muy podridas de base y creo que va a ser el momento en este recorrido de que nuestra generación eh, y las generaciones que vienen detrás pidan una democracia propia la que construyamos nosotros, porque siempre nos dicen bueno, es que no se va a estar votando esto todo el día bueno, perdonen, es que el, el, el referéndum de 78 yo tenía tres años es decir, y, y, y ya voy para 50, entonces igual algo podemos decir los de nuestra generación los de la generación también que está justo delante de nosotros o los de las generaciones posteriores no y además sobre todo que España tiene una serie de problemas que no termina de solucionar y ya que me hablas de salud, pues ese enfermo comatoso al que el virus le rebrota ya es el momento de aplicar vacunas <risa> Sí, sí, sí. Ha sido a, a la cúspide. Es ha que la cúspide a... es representativa. Y yo decía en el artículo que publicaba hoy en el diario.es que si tocamos a uno, tocamos a todos. Y por eso, de hecho, se movilizan, ¿no? Para defenderse unos a otros. Es que de repente que reaparezcan, sato. a mí este que me saca de mis casillas, personajes como Cebrián o Felipe González. Felipe González se acaba de desclasificar un informe de la CIA en la que se dice claramente que Felipe González, lo que todos sospechábamos o sabíamos, es la X de los GAL, que evidentemente el terrorismo de Estado se organizó desde la cúpula del gobierno. Esto se dice en un informe de la CIA, que se acaba de desclasificar... Y nos habla de un mundo que ya tiene que acabar. O sea, lo que no puede ser es que Felipe González aparezca día sí y día también a darnos lecciones de democracia. A decir que el gobierno de coalición es un camarote de los hermanos Marx, que habría que acabar con él y que lo que tendría que hacer el Partido Socialista es aliarse con las fuerzas estables del Estado, es decir, con el Partido Popular, para hacer una gran coalición que defienda a España de esa coalición separatista, comunista, bolivariana que forma con Unidas Podemos. Y con Esquerra Republicana y con el resto de partidos y fuerzas que apoyan ahora mismo al PSOE. Es que ese señor no es quien para darnos ninguna lección cuando le apuntan nuevamente como el eh, muñidor de un mm, grupo terrorista de Estado. o sea Y aparece Cebrián, que es un señor que ha traicionado todos los principios del periodismo, que se ha convertido en uno de los eh, gurús de lo que no debe hacer un periodista. Y, y, y, nos, y, y saca un, un infame artículo en El País diciendo... Que el PSOE es rehén de Venezuela a través de Unidas Podemos y que Zapatero está metido en el ajo. Una conspiración que vamos, ni la del 5G. Y tenemos que estar aguantando en el año 2020 a esta banda eh, soltando sus filípicas y dándonos lecciones de democracia. Váyanse a su casa ya, váyanse a su casa una puñetera vez. O sea, dejen paso. Lo que tuvieron que hacer ya lo hicieron. Alguna cosa bien y, en mi opinión, muchas muy mal. Dejen de darnos lecciones y de marcarnos el puñetero camino. El problema es que son gente con mucho poder, con mucho poder, con mucho predicamento y con medios muy poderosos para movilizar la opinión. Pero sinceramente, o sea, son gente, ya lo decía un, un cargo del Partido Socialista de Euskadi, o sea, el PSOE tendría que decirle ya a Felipe González que se vaya, que se vaya a otro partido, que se vaya al Partido Popular, que parece que le corresponde más a su manera de pensar en el día de hoy. Pero yo creo que ya basta, o sea, ya basta de este tipo de personajes. Para meter un poquillo el dedo en la llaga, no sé si os escuchaba escuchado a Nick hoy diciendo que bueno, tampoco hace falta investigar mucho ahora. ¿Qué te ya, puede? bueno, o sea, yo eh, en ese sentido creo que hay que ser exactamente igual de críticos con todos. Y eh, Unidas Podemos tiene un papelón ahí a veces con el gobierno de coalición, se debe a lo que se llama la lealtad del pacto, ¿no? y eh, a veces hace unos papelones importantes, no es la primera vez que les vemos patinar en este sentido. Bueno, eh, creo que se harían un, un flaco favor a sí mismos mmm, traicionando a sus votantes, porque si están ahí es por votantes que claramente quieren un cambio y quieren una república en este país y son muy críticos con la monarquía y con otras muchas instituciones que han sido intocables hasta ahora. Entonces, bueno, yo entiendo, entiendo esa lealtad de que no es el momento... Y, y, igual en algunos casos de, de enfrentamientos muy serios, pero también creo que tienen que ser tajantes en sus eh, posiciones, ¿no? Eh, si empiezan a tragar, eh, cada vez se va haciendo más grande la boca y cada vez te hacen tragar ruedas y carretas más amplias. ¿Tienes la sensación de que al llegar un gobierno de, de cual... al llegar Unidas Podemos o una, una izquierda más a la izquierda del PSOE, fuera cual fuera al gobierno, de alguna manera determinados medios con una visión progresista, nos callamos más por eso de por no dar argumentos a la derecha y igual que con los medios de comunicación con movimientos sociales, organizaciones sindicales Es una pregunta muy interesante porque claro, siempre te queda esta disyuntiva de tengo yo que colaborar a esta campaña de crispación, acoso y derribo que hace la derecha, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo Evidentemente, desde nuestra propia óptica y nuestra subjetividad como ciudadanos, como periodistas, con nuestra propia ideología, que es lo que hacemos también cuando hacemos periodismo. No existe el periodista neutral eh, y aséptico, ninguno lo es. Yo creo que nos debemos a un compromiso, que es un compromiso con la sociedad, en nuestro caso con la justicia social, que creo que es el, el, el horizonte hacia el que queremos caminar. Ahí, evidentemente, a veces, como dices, te encuentras en posiciones... Eh, eh, incómodas, pero creo que, bueno, es parte de nuestro trabajo. Yo me he encontrado, no pocas veces, y de hecho con lectores y oyentes, eh, eh, muy criticado cuando he sido crítico con Unidas Podemos o con las fuerzas más a la izquierda del PSOE, porque me han dicho, estás poniendo palos en la rueda, porque no es el momento de, de atacarles. Bueno, es que yo ni pertenezco a ningún partido ni me dedico a la publicidad o a la propaganda. Yo soy periodista, me dedico a la opinión crítica, aparte de hacer un programa de información. Intento dar los datos que me parecen relevantes para que tú te formes una opinión y también trato de dar mi opinión para que tú la arrebatas o entres en confrontación con ella o simplemente añada algo a la opinión que tú tienes. Yo creo que también le haríamos un flaco favor a la izquierda y nos haríamos un flaco favor a nosotros como periodistas si nos callamos en ciertos momentos. Es verdad que el, la partida está muy desnivelada y... Digamos que casi toda la balanza está en un lado, que es la, la derecha, la extrema derecha o el centro derecha de este país, y los medios de comunicación son mucho más pequeños en el caso de la izquierda, y no te digo ya, más allá del PSOE, ¿no? Más a la izquierda del PSOE. Pero, bueno, de una manera constructiva también creo que se puede criticar. Y también eh, cierto solipsismo o ombliguismo que tiene la izquierda caviar, ¿no?, que dice, bueno, a nosotros no se nos puede tocar porque nosotros somos los guardianes de las esencias, nosotros lo hacemos todo bien, a nosotros que no se me, nadie se meta con nosotros. No, no, señores. Ustedes, además, cuando están en el poder, tienen que responder ante la ciudadanía de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, exactamente igual que cualquiera. Y nosotros lo que tenemos que ser, en mi opinión, es críticos pero constructivos. O sea, si hay algo que se hace mal, creo que hay que señalarlo y señalar los caminos que serían mejores también teniendo en cuenta que estamos en una partida desigual, pero nosotros no estamos jugando en ninguna guerra ni en ninguna, guerra, ni en ninguna batalla de partidos, nosotros somos periodistas. Y tenemos los datos y nos conformamos una opinión, en mi, en mi caso intento que esa opinión sea inconformista con todo el que tiene el poder, pero aquel que tiene el poder, que creo que puede arrimar más el ascua hacia la igualdad de oportunidades, hacia esa ansiada justicia social, pues yo voy a intentar, voy a intentar apoyarle la medida de mis posibilidades haciendo mi trabajo. Pero si se equivoca en algo, como por ejemplo eso que decías de Chenique, pues digo, a mí esto no me gusta, a mí esto no me parece bien, porque además me parece un error, creo que va en la dirección contraria del objetivo que se persigue. Efectivamente, sí. Bueno, aprovechamos para decir si alguien quiere hacer una pregunta en el chat este, lo puede escribir y, y la leemos. Y te voy a pedir un favor, porque no tengo un reloj a mano. ¿Qué hora es, Javier? No tengo ni idea, porque yo lo tengo también en móvil y no aparece. O sea, que no, estamos a gusto aquí. Había claro. alguien que me preguntaba si lo he visto antes si sí, sí. volvería a Radio Pública. Y, y es una pregunta que me hacen habitualmente y que no te creas que no me genera dudas. Uh -huh. Pero yo ahora tengo una libertad, una independencia que no he tenido jamás. Y la tengo gracias a una comunidad de oyentes, como antes te decía, que nos protege frente a cualquier tipo de presión. Tengo un equipo de siete, incluso ocho personas. Eh, son las 7 y 42, 7 y 45 sí. nos dicen... Eh, tengo un equipo grande de, de personas más de lo que he tenido nunca, con más colaboradores, con un sueldo digno, contratados eh, con contrato indefinido. Es decir, yo tengo unas condiciones tanto de dignidad laboral, creo, como de dignidad mm, organizativa, que no cambiaría por nada. Y ya me extrañaría que la radio pública me pudiera a mí ahora ofrecer eso. A mí me gusta muchísimo. La radio pública, me encanta Radio 3 y he sido siempre un gran defensor, incluso cuando me echaron de allí, seguí diciendo escuchar Radio 3, que es una emisora fantástica con fantásticos profesionales eh, también entiendo que la visión que tiene Carne Cruda es una visión muy particular de la realidad, que a lo mejor a muchos les parece extremada, radical antisistema eh, que no se me puede dar a mí un programa, porque entonces habría que darle un programa a, a Bascal y, y su corte, ¿no? Yo creo que eso es erróneo, es decir, creo que Carne Cruda más tiene tertulias eh, políticas con gente de ideologías muy distintas. Evidentemente es un programa progresista, de izquierdas, muy evidentemente eh, de izquierdas, pero, en fin, yo creo que tendría cabida perfectamente la radio pública, ¿por qué no? Estamos todo el día escuchando discursos de derecha, centro-derecha, extrema-derecha sin ningún tipo de problema. No entiendo por qué no puede haber un programa como Carne Cruda. En una radio pública. Pero, sinceramente, no creo que nos pudieran ofrecer al equipo de carne cruda lo que hemos conseguido gracias a esa gran comunidad, que también se ha conseguido, por supuesto, gracias a haber pasado por Radio 3 o la cadena SER. O sea, hemos ido acumulando oyentes y recuperándolos algunos, que los habíamos perdido de la primera época y de repente reaparecen. En fin, no sé, es que el modelo que, tengo, que tenemos ahora a mí me satisface suficientemente como para seguir así. Aunque no te digo yo que, en fin, el, el, el altavoz que te da una radio pública siempre... Más que nada porque no el mensaje de carne cruda, sino el mensaje de la gente que va a carne cruda. Si es que a carne cruda yo creo que interesante es mucha de la gente que pasa por allí lo que te cuenta. Eso uh -huh. sí me gustaría poder darle cabida con un altavoz más grande, eso sí que lo haría. Uh -huh. Me llama la atención lo que, lo que dices, ¿no? Normalmente cuando vemos una tertulia, incluso en, en la televisión pública también y en el, en el resto de privadas, el, el espectro de, ideológico que se ve representado en una tertulia va desde la extrema derecha hasta el centro izquierda, en algún caso alguien más progresista, pero pero con mucha tendencia ¿no? hacia la derecha y eso se genera una normalidad, ¿no? Y, y lo vemos también en, en debates que seguramente ahora en verano volverá, como todos los años, el tema de la inmigración a ser un, un debate muy recurrente cuando ayer, ¿no? Creo que salía el CIS y creo que era un 1,3% de los encuestados consideraban que era un problema. Eh y cómo, de alguna manera, el sentido común y, y, y la estructura mediática con esta televisión pública y esta radio televisión pública hace que sea muy difícil ¿no? el que haya voces discordantes que como tú has dicho serían antisistemas ¿no? A mí me pasa, yo no sé si te ocurre a ti, que a veces cuando oigo los medios convencionales echo de menos ciertas voces más a la izquierda o de una generación distinta con un pensamiento eh, no solo que concuerde más con el mío, sino decir, que, que con sensibilidades que no veo reflejadas, ¿no? porque al final esto que estás diciendo es muy interesante y muy cierto que hay una agenda que están marcando los medios tradicionales que yo creo que a veces no se corresponde con la sensibilidad de la sociedad en la que vivimos. Es decir, los partidos políticos nos marcan esa agenda porque los medios de comunicación, además, la siguen a rajatabla, especialmente programas de televisión de máxima audiencia, que ya sabemos de qué pie cojean y hacia dónde tiran, y de repente entran eh, debates que realmente no están en la calle. O sea, demuestran las cifras económicas que la aportación de la inmigración a este país es muy superior a lo que reciben de cualquier tipo de ayuda, subvención... Eh, o subsidio, ¿no? Y sin embargo, eh, pues los partidos de derecha y de extrema derecha siguen insistiendo que no vengan, que no vengan, que aquí no cabe nadie más, efecto llamada, etcétera, algo que luego no está en el debate público, sí está en las televisiones, en las tertulias, en las radios, pero es artificial, en ese sentido creo que medios como los nuestros estamos intentando, como decíamos al inicio de esta charla, cambiar de foco. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en esta pandemia, muchos eh, programas sobre cómo estaban los inmigrantes, cómo están los inmigrantes en el campo. De hecho, estamos comiendo la verdura y la fruta que ellos están trabajando en el campo sin recibir la mínima ayuda, sin estar legalizados, sin tener una regularización, sin tener las mínimas condiciones dignas de vida. Están viviendo en barracones, en lugares inmundos, se han descubierto eh, situaciones absolutamente de esclavismo. Sale la ministra de trabajo a denunciarlo y a decir, vamos a mandar inspectores de trabajo, porque lo que estamos viendo en algunas de las informaciones que nos llegan a través de activistas y de, y de periodistas es indignante, y sale eh, la patronal del campo a decir, pero esto es una vergüenza, ¿cómo se le ocurre? Y sale el ministro de Agricultura y en vez de alinearse con lo que tiene que ser eh, pues, su trabajo, que es, vamos a hacer inspecciones de trabajo, si nadie está acusando a nada de nadie, simplemente vamos a decir, vamos a hacer esto. Pues sale y se alinea con la patronal diciendo bueno, hombre, la ministra de Trabajo, ¿cómo se le ocurre decir esto de que hay esclavismo? Oiga, pues sí, hay, hay situaciones de esclavismo, hay situaciones absolutamente insoportables que hay que denunciar. Y lo que tiene que hacer un gobierno, un gobierno que se dice de progreso, es atajar eso de manera inmediata. Entonces, eh, sí creo que tenemos la obligación, eh, estos medios eh, que no estamos, digamos, en ese carril de cambiar el carril de la información porque realmente a, a la ciudadanía le interesan otras cosas. Por ejemplo, muy muy Yo creo muy sintomático lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital. Nos pasamos un mes entero oyendo hablar de la paguita, la paguita, encima el, el término de la paguita lo saca el partido del tipo que más paguitas ha recibido en este país, Santiago Abascal. Un señor que ha vivido de la paguita o las mamandurrias, como diría su ex jefa Esperanza Aguirre, durante toda la vida. Se ha dado un palo al agua este señor. Y el tipo inventa el término de la paguita. Cuando llega la hora de votar el ingreso mínimo vital, que lo ha apoyado finalmente incluso hasta el Fondo Monetario Internacional, o Luis de Guindos, o mmm, economistas de centro-centro-derecha como Tony Roldán, al final lo vota todo el Congreso, incluido el Partido Popular, a excepción de Vox. O sea, se queda de una Cámara de 350, 300 votan que sí y solo 50 se abstienen. ¿Y qué hemos estado haciendo los últimos eh, tres meses o dos meses? Oír hablar de la paguita, la paguita, la paguita, la paguita. Y resulta que los representantes de la absoluta inmensa mayoría de este país están a favor de la paguita, que no es una paguita, sino un ingreso mínimo vital para la vida de los más vulnerables. Bueno, pues esto quizá tenemos que hacer una reflexión los periodistas de que se nos ha ido el foco, de que nos están cambiando el foco en sus intereses. Eh, esta extrema derecha que, que, que impone porque nosotros le seguimos como borregos una agenda que no está realmente en el debate público. Así que ya va siendo hora de que no, de que no nos dejemos entrar por, por sus estrategias, que además van buscando precisamente eso, para empezar a poner los puntos punto sobre las decir, ¿Qué es lo que importa en este país? O sea, ¿Cómo hacemos la recuperación económica? ¿De qué manera rescatamos a las personas? Que nadie quede atrás en esta crisis. De eso es de lo que tenemos que hablar. No de que Santiago Abascal, el señor de las paguitas, lo llama Paguita. Desde luego. Bueno, para terminar, porque entiendo que si entras a en las 7.45 debemos ir rodando ya las 8. Hay una pregunta que, que te han lanzado por aquí, que yo creo que es una buena pregunta para finalizar. Es ¿a quién le harías una entrevista de estas duras ahora mismo? Ahora mismo. Hombre, de estas duras. Eh, hombre, me gustaría mucho poder entrevistar al presidente del gobierno, la verdad. O sea, uh -huh. me gustaría mucho que Pedro Sánchez... Eh, ¿Tú una campaña, una ¿no? no un... Sí, lanzamos una campaña de que se atreviera a venir al programa. Eh, no ha sido escuchada. <risa> Pero bueno, sí me gustaría plantearle ciertas dudas que tengo. Creo que... Eh, Claro, en este momento, qué mejor que un presidente para contestar sobre lo que ha ocurrido, los errores que ha cometido y sobre lo que puede ocurrir y los retos que afronta. Por supuesto, me encantaría poder hacérsela. La verdad es que a personajes de la política actual en España de, de la derecha mmm, se me han quitado hasta las ganas de, de entrevistarles porque ese discurso monocorde que tienen absolutamente monolítico, impermeable a, a cualquier voz que eh, no concuerde con ellos, me parece que no, no, no, no admite ni siquiera el diálogo. ¿no? no te digo que no fuera interesante, pero tampoco quiero entrar en un pim, pam, pum con un político que no pueda escuchar. ¿no? La verdad es que en ese sentido, si hablamos de una entrevista dura de actualidad, creo que Pedro Sánchez en este momento sería interesante. Me gustaría mucho hablar con Fernando Simón Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ha vivido? O sea, creo que es un señor que ha recibido, por un lado, un inmenso cariño de parte de la ciudadanía, pero por otro lado, unos atroces ataques por parte de, sobre todo, partidos políticos y algunos que han seguido esa estela. Y creo que uh -huh. es injusto. Es decir, hemos visto una pandemia que científicamente ha desconcertado a los epidemiólogos de todo el planeta en España ha habido cosas que se han hecho evidentemente mal Porque han pillado con el pie cambiado Como ha pillado con el pie cambiado A muchos científicos y expertos en la materia Es decir, uh -huh. si no fuera así No tendríamos una pandemia extendida por todo el planeta Que todavía está eh, creciendo En algunas zonas del de globo Entonces, eh, me parece que es un señor Que ha mantenido una dignidad Pese a todo eh, Realmente digna de elogio porque yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos perdido los nervios, hubiéramos tirado la toalla y nos hubiéramos ido a nuestra casa para que nos dejaran en paz. Y ese señor ha tenido que dar la cara por un gobierno que ni siquiera es el suyo, porque este señor es un técnico que estaba ahí, que lo puso eh, Mariano Rajoy, y creo que ha hecho un papel muy digno, sobre todo de transmitir la información según la iban teniendo. Y frente a un discurso que a mí, en el caso de... Pedro Sánchez, el presidente, me ha parecido un tanto reiterativo, monocorde, oficialista. Él tenía un discurso cercano, familiar, como dijeron, ¿no? Representa una nueva masculinidad en la que creo que muchos nos sentimos mucho más identificados. Porque, sí. bueno, pues admite el fallo, eh, no cree tener la verdad absoluta, no tiene un discurso militarista, ni, ni esa imposición de ideas que algunas veces tienen los, los políticos. Él no es un político. Él es simplemente un científico. Que ha intentado de una manera cercana dar la información, y me parece que Fernando Simón, evidentemente, no me la va a dar, pero sería una entrevista muy interesante, ¿no? Porque creo que tanto desde el punto de vista humano como científico tendrá mucho que decir. Bueno, y además lo no hemos visto rodeado de, de militares durante mucho claro. tiempo. Es <risa> imagen era muy impactante, ¿verdad? O sea, todos allí trajeados con sus uniformes allí, como plantados, y tal, y de repente este señor, pues con su jerseycillo. Eh, con su pantalón pues, de, de pinzas y tal, llegaba allí sí, y con, de esa con esa barbita y tal, y pues eh, de dos días, pues pues realmente parecía cualquiera de nosotros, ¿no? Frente a esa impostación que yo creo, de la pues muy de régimen, ¿no? Que es la testosterona, vamos a poner aquí el uniforme, las medallas y tal, esta, bueno, pues esta representación, yo creo que a veces un tanto marcial, que tienen los estados, pues de repente aparecía un señor, un señor normal de la calle, ¿no? Un, un científico tratando de comunicar y creo que comunicando muy bien. Otro que me ha sorprendido, de hecho, cuando le han dejado un poquito eh, de, de manga ancha o de vía libre, ha sido el ministro de Sanidad, el señor Illa, que también eh, creo que ha tenido algunos momentos de expresarse desde el corazón, cuando, por ejemplo, también eh, algún partido de la oposición le había hecho una encerrona intentando que se posicionase por una familia determinada, que expresase su dolor de una manera teatralizada y, y ridícula, utilizando, de hecho, las víctimas como arma arrojadiza, una cosa repugnante que también ha ocurrido en esta pandemia, como ha ocurrido otras veces con ETA o con el 11M, pues este señor ha salido de una manera también, yo creo que, muy saludable y muy elogiable, diciendo, no, no mire, eh, las eh, pantomimas... Eh, para el teatro, la comedia para las tablas Aquí vamos a ser serios Mi dolor se lo expresaré a las familias Cuando las tenga delante Mi dolor lo he expresado una y otra vez En mis intervenciones Pero yo no voy a hacerle aquí una representación Para que usted se apunte un tanto Totalmente de acuerdo Javier Pues muchísimas gracias como siempre Es un, un, un placer. placer verte Reencontrarnos Y sí, tengo un libro tuyo de Sáhara Vaya, vaya, pues llevo buscándolo. Re -re -recuerdo, re Recuerdo que en un programa de carne cruda que hicisteis desde los campamentos saharauis, montamos una jaima. Vino el viento y para que se pudiera hacer el programa, me tiré cogiendo el palo de la jaima durante todo el tiempo sí. el programa para que, para que no cayera el toldo encima de vosotros. Sí, sí, es que se montó una. Me acuerdo perfectamente. Sí, Mira, para darte las gracias. Eh, para a, a ti también y a Miguel, que también está en Cuarto Poder A mm -hmm. vosotros dos os conocí en ese maravilloso e inolvidable viaje al sáhara Que yo creo que es una de las experiencias personales, vitales y periodísticas más importantes de, de mi vida mm -hmm. Y mm, fue muy bonito, porque además vosotros fuisteis un poco, digamos, nuestras guías Y, mm -hmm. y yo recuerdo ese programa de una manera muy especial Por, por las circunstancias tan <risa> intempestivas pero también por, por los testimonios tan demoledores que tuvimos allí, porque ese viaje te cambia la vida, te cambia la mirada, aprendes a valorar mucho más lo que tienes y te duele, como nos sigue, creo, doliendo, y tú además estás muy implicado en esta causa, uh -huh. el olvido al que está sometida pues, la población saharaui, que en realidad mm, es una responsabilidad española porque han sido colonia española, porque han tenido carné de identidad que te enseñan de este país y porque fueron abandonados a su suerte y arrinconados en esa esquina del desierto en la que desgraciadamente siguen olvidados de la mano de los gobiernos y de nuestro gobierno y de parte de la población española. Eh, me acuerdo mucho de eso, por eso te he dicho lo del libro de sí. Sáhara, porque, porque me, pues, nos conocimos ahí. Y es un viaje que no se olvida. Yo te pedí ese libro porque quería conocer más sobre la historia del Sáhara y cómo había sucedido todo. Y lo tengo, o sea, lo tengo identificado, lo tengo... O sea, no te lo he perdido. Sé dónde está. La próxima vez que te vea, te lo doy. Pues ojalá sea pronto, Javier. Un beso muy fuerte. Un beso muy grande. A todos y a todas los que habéis estado ahí. Un abrazo. Gracias. Adiós, Miguel. Hasta aquí. Está ahí, Miguel. Sí, sí, está ahí. Adiós. Adiós Mucha suerte, Cuarto Poder. Igualmente, Javier.